que no estaba muerto, andaba de parranda, está fuera de lugar. El expresidente Danilo Medina debe ser más cuidadoso en lo que dice porque la frase no cae bien. A mí no me cayó bien. ¿Cómo que no estaba muerto cuando andaba de parranda? El discurso político debe estar centrado, ¿verdad? A tu motivar a tus militantes, de tú motivar a las masas, de tú convencer a las masas. Y entonces... Eh, como que este tipo de chercha en un momento eh, tan difícil para ese partido como que no cae bien eh, sí habló de muchas cosas fuera de, de ese eh, eh, verdad, de esa frase pero esta fue la que más salió a relucir ¿por qué? porque no debió decirla entiendo que no debió decirla en un momento tan importante para él que es su primera actividad política luego ya de un año y pico ¿verdad? de, de, de que perdieron las elecciones entonces eh, él habló ahí en su discurso de que van a recuperar, que van a, a decir, verdad, mostrar la verdadera cara del PLD, que van a mostrar lo que fue la obra de gobierno del PLD durante los 20 años, creo que por ahí sí debió irse el, el, el discurso. más esa frasecita, yo entiendo que empañó eh, todo lo que tenía que ver con, con esta participación del expresidente Danilo Medina. Ahora bien, un dato importante eh, que creo que tampoco debió mencionarlo, él, me refiero a él, nosotros sí, pero quizá él no, que fue lo de las elecciones del ADP. Eh, ciertamente fue una derrota eh, humillante para el PRM el hecho de que su candidato, conjuntamente con el de la Fuerza del Pueblo y, y del de Frente Amplio que candidata, se unieron, no era... sí, la candidata que se unió con, con el de la Fuerza del Pueblo y del Frente Amplio en, en, a nivel nacional, fueran derrotados por el candidato del PLD. No debió decirlo ahí, pero aunque, aunque es una realidad, él debe cuidar su discurso. Y ahí eh, sí hay que destacar que en, el, en esa parte de lo que tiene que ver con la parte discursiva, eh, para mí el mejor orador eh, eh, en este país a nivel político es el presidente el expresidente Leonel Fernández, porque cuida muy bien los detalles. verdad eh, el, el presidente Leonel Fernández cada vez que va a hablar, es, eh, normalmente escribe su discurso para no cometer errores eh, y además siempre habla lo que tiene que hablar y nada más. Incluso hasta las frases que él va a decir en su discurso son estrictamente calculadas para provocar un impacto en la ciudadanía. De manera que creo que el expresidente el ex de Danilo Medina, si quiere, continuar al frente del partido y si quiere provocar una imagen positiva de su figura y del propio PLD, tiene que trabajar mejor su discurso y dejar de estar hablando eh, eh, algún, esos, esas frases y dejar de estar hablando lo que no se ha calculado. Es lo, lo mismo que le pasa a Bienadel, que mete muchísimo la pata, igual que le pasa a la primera dama. Y los tres entonces están dentro del mismo saco. Bien, Francia. Claro. Mira, Coño, no. en definitiva... Nunca he visto mayores luces en Danilo Medina que la que él ha mostrado. Lo conozco, cuando tuve la oportunidad de conocerlo aquí en el, noventa, en el 2006, desde ese día se me salió, 2006, por un asunto de una conversación que tuvimos con el doctor Marino Inicio Castillo, él y yo, yo siendo candidato a, no a diputado, a diputado. Y ese mismo día hablé con Pelegrín, hablé con la dirigencia del PLD y le dije que yo prefería una regiduría segura y no ese matadero que se estaba planteando porque en ese momento, si ustedes recuerdan, solamente bajaban, era de a 600 y 700 nombramientos que Danilo Medina repartía al equipo que decía que era de Danilo. Y eso lo recordarán incluyendo amigos que, que en ese momento estaban en esa facción siendo candidato. Digo, no voy a un matadero, yo no tengo los recursos, no tengo la oportunidad, aunque quiero darle lo mejor de mí, como lo hice en la sala capitular, están ahí mi impronta. Danilo Medina no ha tenido mayores luces. Danilo Medina por una estructura económica que se formó a su alrededor, era quien dirigía todo lo del partido de la liberación dominicana, creó su liderazgo en base a que él tenía la, las bases del partido en relación con todo lo que él a él se le debía de pedir, puesto, pues demás, leonel nunca se ocupó de eso, le dio rienda suelta, incluso yo digo que leonel cometió un error en el 2012, soltarlo completo, siendo el presidente del partido. Creo, Francis, que a ti se te olvida que eh, realmente el armador de todo ese equipo, lo ve Danilo Medina. Que, que quitarle, eso se creyó. Que, querer quitarle eso, creo no, que no, no, eso se creyó. No. Danilo era, no era parte, parte. ¿Eh? era parte pero no era el, el armador. Leonel Fernández, como tú lo dijiste, sí ha sabido qué era lo que quería. Ahora, cuando se deslindan, ¿qué resultado tuviste? ¿Era el armador? ¿Qué armó cuando decidió es que romper de, a, de, a el, Leonel el Fernández? El 16 años, no había forma de que No, el PLB... no. Pero está bien. Independientemente de partido, del desgaste. Danilo creó y llevó a su partido a la derrota, él, porque él impere, implantó su régimen. Él dijo que con el penco él ganaba. Él dijo que todo lo que iba a hacer y que ese no gobernó nada. Pero Leonel también dijo que iba a ganar. No, ya es un discurso de, es un discurso de, de, político, de, de política, contextual. pero Danilo aseguró que los que bajaron del Olimpo se estaban creyendo eso pero lamentablemente el conocimiento, la experiencia, no se improvisa. Hay improvisación y hay debilidad en el discurso de Danilo, incluyendo que ha dado pie a que se armen todos los creativos de las redes. Es que tú no conoces el PLD. No, porque no, yo no tú, soy PLDista, yo fui aliado. Es que, yo, no fui aliado. El el es que PLD, yo fui aliado. Por ejemplo, los que, lo que conocen el PLD afuera, Ajá. saben que los dirigentes de la base a, a quienes le llegaban era Danilo Medina siempre. Pero nunca, porque él le, ¿por le garantizaba eh, la, eh, eh, los empleos. No, no, no, tú te equivocas. Pero ¿y por qué man, no ahora? Pues, ¿Y por qué no lo logró? Vamos a a un, no un, pederista, pederista? A un okay. Pero fíjate una cosa, de todas maneras, Danilo no es el líder que ha presentado y que se proyectó en aquel momento. Danilo no superó el 23% nunca, hasta que no hubo la unión de todos los partidos para llevarlo en el 12. Y después creyó que él ganaba, que él la reelección impusieron a Leonel en 20 minutos en Juan Dolio y salió de ahí entendiendo que había un presidente de la Cámara de Diputados, que había un respeto a la Constitución y cuando pasaron dos años, ya para el 20, era un desastre y ya Leonel no estaba en el partido. Es decir, esa frase no solamente es inadecuada, esa frase habla mucho porque le ha dado paso a los memes, sobre todo, Sabiendo que hay un hermano de él, dos hermanos de él implicados con, con miles de millones, y un cuñado. El contexto no fue Es el habitual, decir, si no fue y un habitual. cuñado Ahí que estaba hablando de que estaban de parranda, disfrutando lo que se robó ese grupo. Mira, no Danilo. Es lo que parece, tú ves. Él una, le, le ha dado eh, pie a eso. A Oye, eso. Francia, hay una, hay una cuestión. Además, acá. eso, eso se, Un líder que hable de esa manera. Que ha tenido todos los tropiezos que ha tenido Danilo Medina, que fue derrotado en, sus, en su partido con su plan y proyecto. Francis, mira. Tiene calidad una, para hablar Aquí a hay una situación, mira, aquí hay una situación. Hay, hay una llamadita, amado, si la, si la permiten. Ah, sí. ok, adelante. Buenos días. Buenos días, mi, buenos días, mi querido panelista. Quiero opinar de dos asuntos. Oye, con relación a la acera, el ayuntamiento nunca o, o rara vez le ha interesado el espacio público. Lo que le importa a ellos con relación a las construcciones es cobrar multas. Con relación a la barriga que dijo Danilo, no, no soy caledeísta. Oye, me, me siento orgullosa, me siento feliz que le hayan hecho esta derrota al PRM porque ellos creen, se creen los santos ahora mismo. Ellos no les importa quién hizo firme para, es para votar por ellos. O sea, y no les la la importa su sueldo. Amiga, pero usted es la que llamaba aquí a defender al PRM. ¿Eh? Usted era, no era la que llamaba aquí a defender al PRM de siempre. ¿Ya no, cambió de opinión? No, no. Que eh, lo eh, es lo Mire. Que, que llame de nuevo. <ríe> mira, mira. Hay una, hay una cuestión no acá lo mismo llamar al diablo que a yo, llegar. yo pienso hey. que él ha sido, él ha sido poco prudente en el discurso. Sí. Primero, por pues, la frasecita esa, y eso <risa> que ustedes dicen que la gente eh, le ha dado ese significado. Claro. Y en segundo lugar, porque él no se dio cuenta, eh, no calculó que eso que dijo con relación a la Parranda. A, a la, eh, eh, sí, no, no, no, a, lo, a la a lo, ADP. A lo de la ADP acaba de declarar una guerra interna ahí porque a partir de este momento, tú sabes lo que, lo que van, van a ver a este muchacho, que aun cuando lo era, pero si se sabía manejar con cierto... ni siquiera Pasaba hasta desapercibido su condición de peleadita, pero él acaba de reivindicar el triunfo, acaba de, de, de, de utilizarlo como el resurgimiento del partido, y entonces... Los de adentro lo van o van a intentar hacerlo fracasar. Bueno, y además, ahora en la lucha del de, de, de, de, la, de la DP se va a ver como una lucha peledeísta y entonces es, lo, mancha, lo mancha ahí. Exactamente. Eso, eso, Danilo metió la pata dos veces en un solo momento. Sí, Así es. lo veo.